Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer Merluza al cava con naranja Y los ingredientes son 6 lomos de merluza 400 mililitros de cava O champán seco 200 mililitros de zumo de naranja 4 cucharaditas de harina nuez moscada al gusto Pimienta molida al gusto 50 gramos de mantequilla y sal Lo primero que tenemos que hacer es echar los lomos de merluza en una fuente Se pone bien preparadito Y se echa la sal Ahora echamos el cava por encima y el zumo de naranja y lo metemos al horno unos 20 minutos. teníamos precalentado el horno a 200 grados ahora lo bajamos a 180 y lo dejamos 20 minutos ya han pasado los 20 minutos y lo sacamos ahora tenemos que sacar el caldo de la fuente lo vamos sacando Ya hemos quitado el caldo de la fuente y ahora vamos a derretir la mantequilla, echamos la mantequilla y a derretir. Vamos deshaciendo la mantequilla. Una vez que está deshecha la mantequilla. Se echa la harina y se da un par de vueltas para que no se queme y ahora echamos el caldo que habíamos sacado y se sigue dando vueltas y ahora echamos la pimienta y la nueva moscada y un poquito de sal y seguimos moviendo no hay que parar de mover en todo momento y ahora que empieza a hervir hay que dejarlo dos minutos no hay que parar de mover en ningún momento ya han pasado los dos minutos se apaga del fuego y lo echamos en, el, en la fuente otra vez Ahora lo metemos al horno durante 10 minutos a 180 grados. Ya han pasado los 10 minutos y lo sacamos del horno. Y ahora vamos a emplatarlo. aquí lo tenemos emplatado y ahora lo vamos a hacer como los grandes restaurantes, ahora echamos la salsa especial bueno amigos espero que os haya gustado la merluza arcada con naranja esta receta es para hacer en momentos especiales así que ya sabéis dar me gusta